Buenas, esto es Radio Nemo 4 y hoy toca hablar de Bélgica Antártica, Bélgica Antártica, que no tiene nada que ver con Bélgica, eh, aquí es donde el disco se empieza a poner un poco complejo en la elaboración, ¿no? este es un tema, es de los dos temas del disco que no son tan rap, tan rap. Eh, que no rapeo aunque este sí que tiene hip hop o, o musicalmente hablando no en lo que es la música un poco eh, aunque tiene mucha influencia de trip hop sobre todo de massive attack Portishead. a la hora de la creación metí unos 808 en el bombo ese que pega eh, con la idea al principio de meterle alguna influencia más moderna más trap que luego Acabé desechándola, salvo por el 808 que está ahí. Tiene mucho blues, tiene scratch, tiene sampling, tiene guitarras acústicas, <ríe> eh, tiene arpa de boca. Tiene muchas cosas, muchas cosas. En realidad, este es el tema más antiguo que hay en el disco. Es un tema que compuse en el 2011, posiblemente, 2011 o por ahí, eh, haciendo experimentos con una guitarra acústica y al mismo grabándola con un micrófono y al mismo tiempo amplificándola y grabando al mismo tiempo el, el ampli eh, con otro micrófono y grabando toda la, la voz al mismo tiempo. Es una especie de blues bastante denso, oscuro, ruidoso, medio acústico que gra grabé en su momento y, y ese mismo día grabé otras otras otros tres temas del mismo estilo, dos instrumentales y otro con, con voces. Pero este era el que más, más guapo, estaba bastante, ya digo, bastante ruidoso, bastante, con bastante acople a propósito, y tam experimentando. Y la idea que esos cuatro temas, cuatro temas, en aquella época, en 2011, estaba con algunos proyectos paralelos alejados un poco del hip-hop, o más tirando al trip-hop, o experimentando, como eran Fobia, como eran Fan, Fan with Flags, cosas que ha he hecho ahí con, con otros nombres y este era para un posible EP de otra banda ficticia que se iba a llamar eh, Las Putas de Jesús <risa> y el tema este se llamaba Moscas en la Miel La canción también juega un poco como sí, que sí. coger las mismas frases y, y, y desordenarlas para cambiarle un poco el sentido pero está un poco inspirada en la sensación oscura que o rara que tengo al tener los bajones de azúcar las hipoglucemias cuando cuando soy, soy diabético lo sabéis algunos ya y lo digo en algunas de mis canciones entonces eso es lo la, la miel que hay en las venas la, la miel bajo mi piel de la que habla la canción el frío los sudores fríos eh, los fantasmas, eh, el ruido, toda esa sensación extraña cuando, cuando tienes un bajón chungo de azúcar. La canción en realidad, la letra, incluso la letra, salió un poco improvisada también en, en ese momento. Necesitaba alguna letra un poco bluesera, un poco rara para, para hacer ese experimento que estaba haciendo con la guitarra y, y surgió esta letra. Así un poco con cuatro frases dándole la vuelta, son tres estrofas pequeñas y una parte instrumental eh, la versión grabada original de este tema en su momento no se publicó como nada de ese proyecto pero en el EP Radio Nemo que es el EP que saqué antes de Punto Nemo con temas que quedaron fuera del disco del que ya cuando, cuando, cuando acabé de repasar todos los temas del disco quiero dedicar un capítulo a repasar los temas de SP porque esas canciones iban a formar parte del disco también pero al decidir sacar el disco en vinilo, o pensarlo para vinilo, tuve que recortar bastante. Incluso algunas canciones como esta, como Bélgica Antártica, iba a ser más larga, tenía una parte instrumental más larga y tuve que recortarla. En, el, en SP hay otras cuatro canciones que también iban a formar parte del disco, pero las, las tuve que apartar. Eh, tuve que hacer una selección, pero no quería, poner canciones que me gustaban, incluso con colabos. Y, y me gustaban y no quería que se perdieran, entonces saqué Radio Nemo como, como un avance de lo que iba a ser el, el disco. Todas esas canciones cumplen con todos los conceptos de, de lo que es el, el disco, de lo que es Punto Nemo. Y entonces eh, esta canción, la, la primera versión de Bélgica Antártica, la acústica rara de 2011, suena como un traco oculto al final, después del último tema. Eh, se queda como sonando una radio encendida, la radio Nemo, y hay ruidos de, de mar de fondo, tal, como si estuviera escuchando la radio en esa, en esa isla perdida, en el punto Nemo, y, y se, se escucha esta canción un poco más, más sucia de lo, de lo que se escuchaba originalmente, se escucha como si estuviera, una, como si estuviera sonando en una radio vieja, ¿no? pero un poquito más baja, pero ahí se puede escuchar esa versión original. Del, del tema En cuanto a la versión que entró en el disco eh, Tenía la intención De que fuera un tema acústico De, de meter un tema acústico En el disco me, me apetecía y este, Entonces intenté Primero recrear este De la misma forma que, que lo había hecho en su momento Pero mejor grabado pero no lo intenté y no, no conseguía hacerlo bien. Ya os dije que yo no soy... no chapurreo guitarra. No, consigo, no, no conseguía tocarla bien como, como yo quería. Entonces dije, pues vamos a, a tirar por otro lado. Entonces empecé haciendo un colchón más, eh, más trip hop. Eh, con ese bajo, ese bombo de 808 que también hace función de bajo. Pues está, está armonizado, o sea, está afinado el bombo va haciendo la melodía. Eh, añadí la guitarra acústica eh, con, con slide, eh, así, muy blusero. Eh, añadí también la guitarra eléctrica que va, que va a sonar. Eh, entonces llega el estribillo, que no es un estribillo, es una parte instrumental, que en, en la parte acústica rompía con más distorsión, pues aquí hice lo mismo, ¿no? <tose> la guitarra eléctrica va punteando entre entre frase y frase voy al estilo blues pero simple porque yo no sé tocar muy bien pero la fui haciendo yo entonces eh, cuando eh, llega la parte del estribillo que es cuando rom rompe el tema una parte instrumental la guitarra se distorsiona mucho más y ahí es donde meto eh, el primer sample que suena en esta canción que es eh, del tema here come the meters man de the meters ¿Por qué, llego a ese, ¿Por qué meto ese tema? Eh, en concreto, tiene un break de batería brutal, brutal. ¿Cómo te llegué yo a ese break de batería? Pues llegué haciendo eh, lo que hacemos muchos beatmakers, que es el, el digging a la inversa. ¿no? En, a, tenemos muchos temas que nos flipan, entonces eh, decidimos rebuscar a ver cómo coño han construido esas canciones y cómo que qué samples utilizan en esas canciones yo lo hago mucho con, con beatmakers que me flipan como Madlib, como, como Alchemist, como Dilla, eh, Doom, eh, pf, cualquier beatmaker, Rizard, beatmakers de estos míticos con Griffy pues este break de batería muy mítico, lo uso mucha gente, my, my, Eric B&Rakim, no sé, un montón de peña ha utilizado este break. Pero yo llegué a él y a través de Control Machete. Control Machete eh, lo utiliza en la intro de su primer disco, el tema que se llama Control Machete, del disco Mucho Barato, del año 96, eh, que fue el primer CD de hip hop que yo me compré, el primer CD original de hip hop que tuve. Y este disco lo, lo, lo he investigado y lo he analizado mucho, pues a, investigando este tema, pues llegué a, a averiguar, eh, a encontrar este sample y, y me flipa, ¿no? Entonces lo utilicé ahí. Yo vení, en el tema viene la batería un poco electrónica y allí en el estudio pues entra la guitarra eléctrica más distorsionada y rompe con ese break de batería como más, más gordo, ¿no? Luego hay un puente, y en ese puente sigue estando el, eh, el break de este de batería, pero más filtrado. Hasta después de la segunda estrofa, vuelve a entrar partiendo, ¿no? Sin, sin filtrar. Eh, el tema tiene una capa de delays brutales. Creo que casi todo lleva delay en ese tema, hasta el bajo, no sé. Todo, hay delays muy, muy a lo dub, por todos lados. Todo, todo tiene ahí... Entonces el tema es muy tenso, mucha, mucha atmósfera pesada, sabes, y es la intención que, que transmite el tema o que quiero transmitir con el tema. Tenía las guitarras eléctricas que van sonando, sobre todo en el primer cacho, que van sonando entre frase y frase, como, como respuesta al mejor estilo blues. Pero dije, eh, tampoco suenan muy bien en el sentido de, de que no son de bien tocadas, o sea, están están apañadas, pero tampoco muy allá. Entonces, ¿qué puedo hacerles para que Tenga un componente más guapo y, y, y que destaquen un poco y que suenen también un, un toque más hip hop, ¿no? Pues cogí esa pista de guitarras, las porté y con eh, la aplicación mix y el iPad eh, las escaché. Como, como si la misma guitarra que yo había grabado en el mismo sitio, pero eh, las escaché. La aplicación Mixed Father, que. Eh, tienes un plato ahí que puedes, tú puedes manejarla perfectamente y tiene un, un crossfader que va por, por Bluetooth, se conecta por Bluetooth y responde a las mil maravillas. Mi iPad es un iPad antiguo, creo que el tercer modelo de iPad que salió tiene casi tendrá casi 10 años, ya 8 o 9 años por ahí. Sigue funcionando, lo sigo utilizando mucho para hacer música con muchas apps. Últimamente lo gasto mucho para esto, porque como no tengo Serato Bueno, tengo Serato, pero lo utilizo con conectado a esto y al Numar PT01 Scratch, eh, que también lo puedo enchufar por, por USB a esta aplicación y utilizarlo como Serato. Pero en este caso no utilicé el PT01, utilicé hice el Scratch directamente desde la pantalla porque la respuesta y el tamaño es bastante guay, es muy, muy bien. Y el Crossfader lo hice con. Eh, a través de bluetooth con, con el mix fader no va muy muy bien sobre todo por, a ver yo no soy DJ yo hago mis scratch eh, para apañármelo en algunos temas tal cuando quiero quiero algo mucho más complejo tal por pues recurro a, a algún DJ de verdad pero me, me saca de muchos apaños cuando quiero hacer algunos scratch guay así resultones y, y la verdad es que creo que me quedaron bastante, bastante guay, ¿no? Los chords que suenan ahí en, con, con las guitarras eléctricas. Entonces le da un plus a esa guitarra que igual tocada no hubiera destacado tanto, pero yo creo que así queda bastante guay. Este es uno de mis temas favoritos del disco, por, por toda la, sobre todo por, por la complejidad de la elaboración de la música. Tiene mucho detalle. Luego en la segunda estrofa entra una arpa de boca, entra esta arpa de boca precisamente. Es un poco difícil de tocar a veces, pero bueno, conseguí en ese en ese tema conseguí tocarlo. Metí la arpa de boca porque en la versión original del tema que hice en 2011 también había, metido, había grabado en una segunda toma. Un, el arpa de boca, porque me la acababa de comprar además en ese momento, entonces estaba muy loco con el arpa de boca, y, y pues en ese tema también lo metí, ¿no? pero con, con efectos y con, y con delays y tal, está y luego eh, me faltaba un final para el tema, no este tema quería enlazarlo con el que supuestamente iba a ser el tema siguiente, ¿no? estaba viendo en, en netflix un documental sobre sam Cooke que recomiendo mucho que está genial y en aquel momento en una parte del documental sam cook suelta un un, se escucha la, la voz de sam Cooke eh, hablando sueltando una frases que me, me, me, me, me molaba mucho para ampliar y, y suena también el tema travel blues de sam Cooke del disco night beat del 63. Eh, un discazo de sam Cooke. creo que mi disco favorito de sam Cooke. y este tema es un blues brutal brutal con un contrabajo brutal entonces eh, meto este sampler este es un sample de este tema al final con la voz de Sam Cooke sacada del, del documental encima y del tema, lo afino, eh, lo piché un poco, pero también toco la afinación para que quede igual a, a la afinación del tema, que está en red, no, perdón, que está en do, eh, lo afino y, y del tema original solo continúa el bombo, eh, el, el bombo 808 y una caja, ¿no? y se, y se, se fusiona con, con el sample de Sam Cooke, con el tema de Sam Cooke y se escucha pues toda la frase de Sam Cooke y llega hasta el final ¿Listo? acabó siendo el final de la cara del disco pero en realidad antes de decidir sacarlo menudo iba a empalmar con uno de los temas con uno de los temas que salen en el EP Radio nema Esta canción iba a empalmar con eh, El mar donde se mezcla todo, en el que colabora eh, Mal Tiburón de La Boca, que es un temazo, me flipa ese tema también. Y este, ese tema iba a ir justo después de este porque utiliza el mismo sampler, el Travel Blues, y va a quedar eh, en el final de Bélgica Antártica sonando eh, el Travel Blues y el mismo sampler eh, ya tratado de otra forma, ¿no? troceado y chopeado y, y disparado con, el, con, con los pads, eh, iba a sonar justo después, ¿no? entonces quedaban enlazados, pero el mar donde se mezcla todo al final lo saqué del disco y quedó para el EP. Y ya hablaré de detalles de, de este tema porque también tiene alguna tiene, tiene amiga la producción. Entonces eh, quedó apañado este, el Black Antártica, para que sea el final de la cara del disco. Eh, ya digo, es uno de mis temas favoritos del disco, por todo ese, ese rollo trip-hop y lento y, y bluesero que tiene. Y si bien no estaba, no estaba pensado para que sea un tema de, de Punto Nemo, sí que me, me transmitió ese frío y, y esa soledad, esa parte oscura de, de estar aislado. ¿no? Entonces me encajó muy bien la letra. No me encajaba el, el título, la de Moscas a la Miel, pero cuando estaba desarrollando y buscando cosas para... Ideas relacionadas con el punto demo, de con la Antártida, con el Pacífico Sur, encontré una mosca, <risa> bueno, un mosquito en realidad. La Bélgica Antártica es un mosquito endémico, un mosquito eh, que no vuela, endémico de la Antártida y es el, el único animal que es endémico, o sea, que solamente se puede encontrar en la Antártida, o sea, no hay otro animal que solamente esté allí. Y me, me, claro, me pareció muy curioso, ¿no? Eh, la canción habla de moscas en la miel y tal. Pues un, el nombre de un mosquito, el nombre me, me resultó muy curioso, ¿no? Bélgica Antártica. Y así que pues de ahí viene el nombre. No tiene nada que ver con Bélgica en, en principio. Pero está sacado de, de, de ese puñetero mosquito. Un mosquito que no vuela, por cierto. Eh, así que ya tenéis todos los detalles de la canción. Eh, espero que le deis una escucha ahora con todos estos datos que os he dado y, y pilléis ahí ahí los, los puntos del tema. Como ya sabéis, y si os he visto en los otros vídeos, está abierta el pre-order para la edición en vinilo del disco. Eh, tenéis los enlaces aquí abajo eh, y en mis perfiles de Facebook y de, de Instagram. Y por favor... Si os apetece tener el disco en vinilo o conocéis a gente que le pueda molar, eh, apoyad un poco la causa. Nos vemos para el siguiente tema, que ya abrimos la cara B del disco y seguimos.